Eh, algunas calificadoras de riesgo estaban considerando algunos de los bonos que el país tenía colocados en los mercados internacionales como bonos basura. Sí, Chompa. así es. Eso es inversión extranjera eh, indirecta. Pues si, si yo soy un inversionista extranjero, indirecto hagan de cuenta un fondo de pensiones o un fondo de inversiones canadienses que efectivamente están haciendo inversión en bonos colombianos y me dicen que Colombia es un país fallido que me, políticamente está a punto de fracasar o de volverse un país eh, eh, eh, de extrema izquierda o cualquier cosa de esas circunstancias que determinen mi decisión de invertir. Esto no tiene nada que ver con que yo sea de izquierda o de derecha. Pues eh, llamo a mi broker y le digo, oiga, allá en Nueva York, mire, hágame el favor y ve dónde esos bonos basura de Colombia. Estoy un poquito asustado y más bien cómpreme bonos de deuda de Burkina Faso. Entonces, pues se venden y se, y se compran. Y eso es lo que muchas veces la gente ha llamado capitales golonderina. Eh, ahora sí está más claro que. Sí, mucho más claro. Gracias, profe. Obviamente les estoy haciendo una explicación así muy general, pero, pero, pero es importante que la tengan en cuenta porque todas estas dinámicas entran en juego. Y a veces uno tiene la tendencia, y esa es una tendencia que no podemos tener en este eje 4 donde estamos en, en modo propositivo, de también entender las realidades del país. Entonces hoy les tengo un cuadrito que les preparé, eh, que ya está a disposición de ustedes en la presentación que voy a hacer eh, en esta plataforma de Teams. O sea que si ustedes se van aquí en el grupo, en la plataforma hay eh, documentos ahí donde están las descargas que yo he hecho. Hay una que dice GID, que es Globalización y Desarrollo, 4 de mayo. Entonces la pueden mirar. Eh, pero quiero hacerles un comentario porque me parece importante terminar con algunas reflexiones sobre ese tema. Eh, ¿Dónde está esa presentación? Aquí está. ¿La están viendo? Sí, señor. Sí. Señor. sí. ¿Qué ven? Un halcón. Un búho. volando. <risa> Pues yo los veo a ustedes trasegando por el, la maestría y tratando de superar todas las dificultades que tienen para salir adelante con una visión clara, profunda, amplia del escenario internacional. Así los veo yo a todos ustedes. Bueno, a las niñas las veo un poquito más bonitas, pero bueno, halcón. Y eso es importante porque ustedes ya a estas alturas del partido tienen una visión de ese escenario geopolítico y geoeconómico, pero ustedes están analizando la globalización y todos sus efectos, ya identifican elementos de la dimensión internacional, sí y solo sí, para aplicarlo, bien sea en la toma de decisiones estratégicas, en, obviamente en negocios, o para la toma de decisiones asociadas a la política pública, si ustedes hacen parte de eh, entidades que no están en los sectores productivos, sino en las están en el tercer sector, en el cuarto sector, o eh, inclusive en el gobierno. Por eso es importante insertar los elementos de la dimensión internacional en la estrategia. Eh, este, ¿Esta gráfica la están viendo? Sí, señor. Ah, sobre Colombia. Sí, señor. Esta gráfica la tomé de una, de una herramienta que tiene el Foro Económico de Davos en su página de, de Internet, donde muestra a la luz de algunos de los elementos que ustedes miraron del índice de competitividad y de otros factores asociados especialmente a la Cuarta Revolución Industrial. Y a mí me parece importante que ya terminando este curso, Ustedes, cuando les hablen de globalización, por lo menos tengan en su mente la idea no de una globalización 4.0 que tiene enemigos y amigos, sino de una visión un poco más amplia de un cambio de época, determinado por muchísimos factores que inclusive esta pandemia aceleró, pero que de una u otra manera están asociados a lo que llamamos la Cuarta Revolución Industrial. Y ellos hacen una, en esta metodología, y, y obviamente todo esto lo estamos haciendo para traerlo al planeta Tierra, como se diría coloquialmente, pero para decirlo en términos colombianos, para traerlo al platanal. Entonces, para nosotros es muy importante ese análisis profundo, crítico, valorado, informado de la, del fenómeno de la globalización, más que del proceso de globalización aunque está referido a lo largo de todo el, el módulo el referente de pensamiento que ustedes tienen como proceso. Algunos aspectos que son cruciales para el país eh, en función de, de, de esta metodología que presenta el Foro Económico de Davos. Y fíjense ustedes que tenemos unos problemas fundamentales de clase media y desigualdad que la pandemia hizo mucho más evidente. Y que no sabemos a ciencia cierta a partir de lo que esté sucediendo en construcción de país con los nuevos eh, con el, por lo menos con el nuevo ministro de Hacienda me siento relativamente contento con ese nombramiento, soy muy amigo del doctor José Manuel Restrepo los colegas en la Universidad del Rosario eh, eh, para solucionar o por lo menos volver a traer a una clase media trabajadora, inclusive consumidora, eh, al torrente del desarrollo económico del país eh, y, y volver a, a cerrar esa horrible brecha eh, que tiene Colombia en toda América Latina de la desigualdad, medida por su coeficiente Gini, eh, que sigue siendo uno de los más altos de América Latina y por supuesto uno de los más altos, el más alto de los países miembros de la OECD, del cual Colombia es parte. El otro es la eficiencia de las instituciones y las finanzas públicas, que está determinado un poco por la corrupción. Y ahí tenemos un problema complejo. El otro es educación, ciencia y tecnología. Y obviamente ustedes pueden ver todas las ramificaciones que se dan dentro de la matriz del Foro Económico Mundial para, para ver eso, cómo se puede mirar eh, multifacéticamente. El otro es la infraestructura, la construcción de paz y un punto fundamental, la diversificación y sofisticación de la economía. Porque ahí es donde entran a jugar ustedes, desde el punto de vista del papel que juega la innovación en, eh, en todos estos aspectos. Pero miremoslo desde el punto de vista un poco más realista. Aquí está este dibujito que les he hecho de Colombia 2021, retos para entender y redefinir la competitividad. No me, no me quiero referir al documento que les planteé el sábado sobre eh, el índice de competitividad que publica el foro de DAOS sino quiero mirar desde otro punto de vista para que ustedes vean un poco cómo entra en juego esta realidad al país. Indudablemente, las fuerzas, llamemos las productivas del país, llamemos los, los empresarios, los gremios, los productores, las regiones en sí mismas, identificar esos cuatro aspectos <coughs> como unas fuerzas del cambio, unas fuerzas del cambio para el desarrollo y la transformación social. Por eso esta asignatura se llama Globalización y Desarrollo. Yo la llamaría Globalización, Desarrollo e Innovación, eh, eh, precisamente para entender el papel que tiene el hecho de poder entender las dinámicas internacionales en función del desarrollo, la transformación, la transformación productiva que se da por los procesos de innovación. Entonces está la competitividad y la productividad. Son factores que van permanentemente de la mano. Ya nos estaba contando Diana Luna lo que pasó en Pereira y, y los aspectos digamos negativos de la violencia eh, eh, eh, asociadas a los, a los, al, al paro y a los movimientos sociales en función de la productividad y competitividad de los habitantes de, de Pereira, pero esto se aplica para todo el país, y lo mismo los efectos que tuvo un riesgo global como la pandemia en la competitividad y la productividad del país. El otro es el talento humano. En talento humano, los colombianos en el índice de competitividad no nos rajamos. De hecho, somos un país que tiene la tendencia a tratar de buscar mecanismos para el desarrollo de su talento humano. Sin embargo, las realidades de los últimos 10 años están generando una nueva brecha por las condiciones de que el bono demográfico colombiano, que teníamos un bono demográfico relativamente alto y que ahora pues está... Eh, mermándose un poco, o sea, hay mayor cantidad de viejos en el país, o sea, un país que está empezando a envejecerse, no a la velocidad con que se está envejeciendo el Japón o Rusia o los países europeos, y por eso tienen migraciones que inclusive ellos fomentan, pero nosotros hemos perdido uno bono demográfico, y tristemente, tristemente, la posibilidad de que esa gente joven que está saliendo del país pueda insertarse en el torrente productivo no se está dando por una falta de articulación entre la formación y el empleo frente a las realidades económicas del país. Entonces estamos teniendo, por supuesto, una clase donde no, yo, no, yo, no, yo no le llamaría clase, yo, yo le llamaría simplemente todos los jóvenes entre 18 a 25 años que están absolutamente taponados frente a la posibilidad de su desarrollo profesional sobre las bases de unas nuevas competencias conocidas como las competencias del siglo XXI, que de una u otra manera empujarían eh, con muchísima más fuerza al país. Me parece que tenemos una deuda grande ahí, desde el punto de vista de las decisiones que el país tome, me parece que la posibilidad de acceso a las universidades públicas de los estratos 1, 2, 3 eh, no es suficiente. Eh, me parece que hay que hacer mucho más en ese sentido. Pero de todas maneras, pasando esa brecha y esa dificultad que tenemos frente al bono demográfico, pues ahí hay un talento humano y la, la muestra más fehaciente de eso, con todos los esfuerzos que conozco que ustedes hacen, son precisamente ustedes regados afortunadamente por todo el país y que están buscando fortalecer sus conocimientos, sus habilidades, sus capacidades para volcarlas en el plano estratégico de las empresas. Y eso, por supuesto, implica para ustedes un compromiso mayor, no solamente con ustedes mismos, desde el punto de vista del retorno de la inversión que ustedes están haciendo de esta maestría, sino de la cantidad de conocimiento que ustedes transfieran a las organizaciones a las cuales pertenecen para su desarrollo. El otro es la infraestructura. Somos un país quebrado en, en, todos los, en todas las expresiones de la palabra eh, y muy retrasado en desarrollo de infraestructura. Uno, a uno le da pena. Eh, cuando uno mira los videos de la cómo se desarrolla la infraestructura en la China, o cómo tapan un hueco en el Japón, o, o cosas de esa naturaleza, o cómo se nos caen los puentes aquí en Colombia, o cómo ganamos premios de un metro en Bogotá, que todavía no se ha empezado a construir el primer hueco. Eh, y es absolutamente lamentable. Eh, hay una deuda muy grande también desde el punto de vista de la ingeniería colombiana y de la inversión en infraestructura, para poder integrar un país tan complejo como el nuestro. Eh, eh, el túnel de la línea ya por lo menos se ve, eh, se, se alcanza a ver la luz al final del túnel, pero en una sola vía. Eh, pero llevamos 50 años tratando de encontrarle luz eh, a ese túnel al final del camino. Y pues yo no sé en qué estado estará hoy ese túnel y si estará, totalmente taponado, si no es por derrumbes en algunos de los, eh, de los acercamientos al túnel, seguramente puede ser por la protesta de los transportes, legítima de los transportadores del país, que han tenido que sufrir precisamente por muchísimos años lo que es cruzar eh, eh, la línea en Colombia. Y el otro, la innovación y el desarrollo tecnológico. Entonces, fíjense ustedes que esas Cuatro grandes fuerzas, eh, que obviamente integradas, generan toda esa dinámica de la realidad del país. Se están enfrentando a otras realidades que están presionando muy fuertemente la integración regional. O sea, ya no podemos hablar de Colombia de manera abstracta. Que hablar de Colombia de manera abstracta, como una entelequia, no tiene sentido. Nosotros tenemos que entender a Colombia frente a una dimensión de regiones, de regiones complejas, de regiones inclusive apartadas y no necesariamente integradas. Eso no es culpa de nosotros, es producto de nuestra geografía. Eh, pero al mismo tiempo, eh, de, de, una, de un país que se tiene que integrar de otra manera. Obviamente que los políticos no nos van a dejar cambiar eh, la estructura política de las regiones colombianas, eh, pero de todas maneras eh, la competitividad, el talento humano, la infraestructura, la innovación y el desarrollo tecnológico como fuerzas que se esparcen eh, a lo largo y ancho del país eh, podrían llegar a hacerlo y poder llegar, como dijimos en la primera sesión de esto a hacer poco leapfroggings o saltos que nos lleven como país a acercarnos mucho más rápidamente al desarrollo y por lo tanto además porque tenemos que hacerlo por el efecto de la pandemia volver nuevamente a, a integrar a casi 5 millones de colombianos que están en la, prácticamente en la línea de la pobreza y las cifras de, de, de, de pobreza en el país y desigualdad pues son eh, eh, bastante preocupantes. El otro es este, que, me, que, que lo quiero referir a la situación que hemos vivido esta semana, que son las fuerzas de la gobernabilidad. Colombia es un país difícil de gobernar. No lo pueden gobernar nadie realmente. Cada vez más la gobernabilidad se hace más difícil. Eh, una de las razones por las cuales la gobernabilidad se hace más difícil en Colombia es precisamente porque no tenemos muchas instituciones inclusivas y cada día más, por cuenta de estas situaciones, los colombianos empezamos a perder confianza en algunas de las instituciones, lo cual es muy peligroso, porque eso nos podría llevar a un país fallido. Les recomiendo que se lean un libro, ahorita que salen a vacaciones, que se llama ¿Por qué fracasan los países? de los señores... Asemoglu y Robinson, o por lo menos que se lean en los primeros dos capítulos, eh, para que ustedes inclusive hagan un comparativo entre Colombia y Venezuela, eh, y de qué manera eh, la única forma no es simplemente midiendo el PIB per cápita o la capacidad de talento humano de desarrollo de un país, sino... Eh, factores totalmente asociados a la inclusión de sus instituciones. Hace eh, 25 años, me acuerdo, un ministro de Hacienda, que, que no era para el que yo trabajé, y creo que no va a ser este, decía, dadme una buena política y os daré una buena economía, pero este agregaba lo siguiente, no importa que el país vaya mal, si la economía va bien. Eso no es tan fácil. O sea, aquí no podemos ya disasociar el tema de la política con la economía, porque juegan un papel complementario y, por, por supuesto, son un factor que impulsa. ¿Cuáles son esas fuerzas? Pues, en primera instancia, la estabilidad macroeconómica, la seguridad y el proceso de paz. Si ustedes quieren... Eh, o no les gusta la palabra proceso de paz, llámenlo eh, la reconstrucción del tejido social en Colombia como consecuencia de, de unas dinámicas de un país que ya no está en guerra, y no estoy diciendo que estemos en paz, o qué tipo de paz tenemos, pero desde el punto de vista internacional, nosotros ya no somos un país en guerra, a pesar de que internamente podamos estar matándonos todos, eh, pero ahí entre esas dos fuerzas son fundamentales y el otro son la integración territorial y paradójicamente, a pesar de que cada vez más nos estamos volviendo, o por lo menos la especie humana se ha vuelto una, una especie urbana y cada vez más hay más personas en Colombia viviendo en centros urbanos, como lo estamos viendo clarísimamente aquí. Eh, eh, somos un país con vocación agrícola y muchas de la reconstrucción del tejido social del país pasa por la política agraria y los agronegocios. Por lo tanto, aquí es muy importante que ustedes tengan presente esto de que aparece una nueva fuerza de la gobernabilidad paradójica en el sentido de que somos un país relativamente urbano, pero que con una vocación agrícola tan grande y tan fundamental, que todos los proyectos y planes de desarrollo que ustedes implementen como consecuencia de acciones de innovación, tanto empresarial como eh, de política pública o de innovación social, deben de una manera u otra involucrar la integración territorial a partir de la vocación o de una política agraria y de agronegocios que el país tenga. Entonces, fíjense lo interesante, porque después de que salgamos de la reforma, bueno, no voy a utilizar esa palabra tan eh, eh, impopular hoy, reforma tributaria o lo que vaya a salir de aquí para adelante, que después salga la reforma de la salud y lo que vaya a salir, no sé qué tipo de Frankenstein vayan a hacer esos, pues probablemente el siguiente paso es empezar a pensar en una política agraria y de agronegocios, sobre un país que busca la estabilidad macroeconómica, la seguridad, el proceso de paz, la integración territorial y eh, la política agraria de los hermanos como fuerzas conjuntas, eh, eh, no andando solas, sino integradas, haciendo una fuerza muy grande sobre esa región, y por eso puse las flechas en esa dirección. ¿Alguna pregunta hasta acá? Me desconecté los dos. No, profe, no. No, ¿Ah? no, está chévere, está no. chévere, está chévere. Aquí estamos. ¿Está interesante? Sí, para mí sí, está muy interesante, está muy está chévere. Interesante el discurso, te gusta, bueno. Y fíjense el otro lado, que yo lo llamo riesgo país e inversión extranjera, pues ya es un poco la conversación que tuvimos ahorita al inicio, donde hay otro punto fundamental para ustedes. Primero, los flujos de inversión extranjera directa y de portafolio. Por supuesto, este país ha tenido la fortuna de que en los últimos 20 años los flujos de inversión extranjera directa en Colombia han aumentado considerablemente, ya no necesariamente aso asociados a sectores de extracción y de energía y minería, como, como tradicionalmente teníamos, sino en sectores fundamentales para toda esa transformación de la cual estamos hablando, que ya se los expliqué en la famosa apertura de, de primera, segunda y tercera generación, que están asociados al sector financiero, al sector de las telecomunicaciones, al sector real, al sector agroindustrial y de los agronegocios, al sector médico eh, y, a, y al sector del turismo y a muchos sectores que se están dinamizando, y que de una u otra manera hacen que Colombia todavía pues, sea un país que cuente con flujos de inversión extranjera directa para esa transformación. En Venezuela, por ejemplo, pasó una tragedia muy grande y es que se fue toda la inversión extranjera directa. Pregúntenle a los señores del éxito que estaban invirtiendo y que invertían y eran inversionistas extranjeros eh, colombianos en, en, en Venezuela lo que finalmente pasó con la expropiación de la propiedad privada de los extranjeros y toda la nacionalización que se hizo de todas estas compañías que estaban invirtiendo en Venezuela. Y la razón es muy sencilla, porque además de venir con esos capitales, y como les dije al comienzo, ponerse las botas y untarse de barro todos esos plumas blancas eh, por ahí se dan procesos de transferencia tecnológica procesos de transferencia tecnológica de tecnología crítica que solamente personas como ustedes que están pendientes de utilizar esa tecnología para procesos de innovación, en términos generales pueden atrapar para lo que ustedes vayan a hacer, para procesos de transformación productiva, para procesos de, de, de innovación asociados al management, eh, procesos de innovación en los servicios, lo que ustedes quieran. Y es ahí donde entra en juego la capacidad que ustedes puedan tener para entender que esa tecnología existe. Inclusive cambiar el concepto de transferencia de tecnología por adquisición de tecnología. Por eso ahí juega un papel sumamente importante la innovación como elemento de la dimensión internacional porque por supuesto todas esas inversiones extranjeras traen consigo mismo innovación en el management. La más risible que he utilizado aquí con el ejemplo, pues es la llegada de McDonald's a Colombia, porque pues, lo interesante que trajo, como también fue la llegada de Starbucks o de otras empresas, es nuevos estándares de la industria, nuevas tecnologías que llevaron a las... De restaurantes de comidas rápidas colombianos, a echar a las gordas y poner juegos infantiles y vender la comida en combo o pasar del café, el perico hecho en la, en, en la media de la abuela y endulzado con, con panela a el latte o los capuchinos que ustedes muchachos disfrutan en los centros urbanos del país. Y ahí es donde juega un concepto que se nos había perdido en el universo y era la imagen del país, la narrativa estratégica del país. Éramos o veníamos trabajando en la inserción positiva de Colombia en el escenario internacional por cuenta de ser un buen socio comercial. Por supuesto, esto todavía se está dando pero seguimos mandando mensajes como el que hemos mandado al mundo esta semana, eh, penoso, doloroso, confuso, eh, difícil de digerir en el exterior, donde entran en juego unas fuerzas que si uno no está muy eh, eh, empapado de las realidades colombianas, pues termina uno comparando a Colombia con el Congo o Burkina Faso, o Mali, o Togo, o Myanmar. Y eso sí que nos afecta. Ahora, todas esas fuerzas existían, y había una ahí como medio tapadita, que era precisamente la corrupción pública y privada, y el comercio ilícito que se sigue dando en el país. La corrupción, muchachos, no solamente de las entidades públicas, sino que también existe corrupción privada. Y obviamente, pues, el comercio ilícito no, no, no tengo que explicarlo. Corrupción privada, les puedo dar un ejemplo. Cuando yo salí de, de la, del Ministerio de Relaciones Exteriores cuando fui consejero de la embajada en, en Washington, regresé a Colombia como asesor, monté mi, mi, mi compañía de consultoría y me acuerdo que le hice la consultoría a unos inversionistas americanos que querían eh, meterse en el sector de los oleoductos y venían unos tejanos que tenían unas válvulas que hay que poner en los oleoductos, querían traer las válvulas viejas de los estados de los oleoductos americanos para ponerlas aquí, porque se estaba haciendo una expansión muy grande en oleoductos en Colombia, les conseguí el socio estratégico colombiano Logré que finalmente llegara el Pluma Blanca a hablar con el socio estratégico colombiano y cuando el socio potencial americano pidió los libros contables y las finanzas de la empresa, el, el, el socio estratégico colombiano le dijo, ¿usted quiere que le muestre los libros de verdad o los de mentira? Ya se imaginan en qué terminó mi consultoría, pues obviamente el Pluma Blanca se fue espantado eh, eh, y me terminaron pagando a mí con el sofá que han comprado los hijos en un apartamento donde han vivido aquí en Colombia eh, unos meses. Entonces, pues, eh, hay que tener mucho cuidado con eso, eh, porque, pues, obviamente, eso estaba afectando al país y para ninguno de nosotros es un misterio que la plata que estaba buscando el presidente con el señor Carrasquilla no sé cuántos billones de dólares seguramente están metidos por allá abajo en esa corrupción pública y privada y en el comercio ilícito que el país todavía padece entonces eh, quería compartir con ustedes esta gráfica eh, para que ustedes tengan más o menos una visión un poquito más cuidadosa de todas estas fuerzas que están entrando en juego que entiendan un poco esas flechas ustedes ya pueden ¿Tienen esa diapositiva en sus manos? Úsenla, entiéndanla eh, y acepto preguntas. ¿Quién me Profe, quiere preguntar? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Le habla Mónica Gómez. Profe. Mónica. Buenas noches. Identifícate, por favor. Quiero verte Monica. la cara. Ay, no, profe. Ver, bueno, la foto sí la había visto. <risa> profe. Ya me acostumbré, lástima que sea la última clase y no pueda verlos a ustedes, sonrientes y felices de todo lo que aprendieron con el profesor Uribe. Y simplemente ustedes sean para mí eh, unas, eh, ¿cómo se dice? Unas, eh, una, unas, un, un, uno, unas eh, numeritos ahí. Ahora sí te Ay. veo, Mónica, caramba, qué maravilla. Hola, profe, muy buenas Hazme la noche. pregunta. Profe, tengo esta, esta pregunta. Cuando nosotros eh, trabajamos, eh, yo soy ingeniera civil, ¿sí? Soy ingeniera civil y cuando veo esta cantidad de fuerzas o toda esa presión que llega al país, nosotros, ¿cómo podemos eh, eh, encontrar un punto de equilibrio para poder observar a nuestro país, no con tanta presión, toda la presión que usted nos, nos indicó en este punto, donde está la corrupción, obviamente, donde están los negocios ilícitos, donde es muy difícil hacer negocios con extranjeros, por lo que usted nos acaba de decir. Eh, tuve eh, una cercanía con una empresa de, Estado, de Estados Unidos, no, con ellos sí tengo, pero con una de Alemania, y lo primero, imagínense, bueno, es un tema bastante, bastante grueso en costos, sí en, eh, estamos hablando de unos 3, 4 millones de dólares, pero que fue imposible hacerlo en Colombia, porque acá, ¿cómo voy? ¿Cómo voy? O sea, y lo primero que me dijeron en Alemania, sí, sí, o sea, ingeniera, se ¿qué es eso? O sea, ¿qué es eso? Fue lo primero que nos preguntaron. Bueno, ¿qué es eso? Entonces Mira, yo te... no sé y entonces, entonces ellos y se retiran me dijiste punto de equilibrio o que como me dijiste como sí sí el objetivo el objetivo cuando se analizan tantas fuerzas concurrentes sobre un solo cuerpo ese cuerpo en en física tiene que mantenerse en equilibrio sí pero si no, todas en, las fuerzas en Colombia tú nunca las fuerzas de la física no juegan no, en el análisis político y económico <risa> colombiano. Pero ese pero es el... Es, es, en es Colombia, sencillo. para poder entender es, a Colombia hay que entender las fuerzas de la complejidad y del caos. Con las es, teorías de la complejidad y las teorías del caos es más fácil entender a Colombia. Por eso te invito bueno. a, a romper el paradigma, Ajá. obviamente ingeniero, eh, voy a decir cuadricultado. Estática, estática. Para nosotros eso es estática. No, no. ¿Cómo llega todo? Lo, lo ¿Y cómo se mantiene en equilibrio? Es, sí. Y ponerlas en contexto. Exacto. Tu pregunta es muy válida porque tu pregunta va con... ¿Cómo lo que responde? Es... ¿Cómo responde Colombia tanta presión que tiene en todos los sentidos? O sea, Colombia va a, a estar... Una de las ¿Cómo? razones precisamente es la razón por la cual todos a la OCDE para poder adquirir eh, know-how de políticas públicas de calidad, que no nos, permitan, papel, calidad. Sí, que nos uh -huh. permitan salir, o sea, para muchos países, seguramente para esos clientes tuyos alemanes, Colombia sigue siendo un no. cocaine economy o un banana republic. Exacto, y te, y negado. probablemente no reto. Ser. Y ese es uno de los retos más complejos. Sí. Y ese es uno de los retos que yo Llevo casi 20 años planteando, porque me tocó vivirlos cuando fui director de ProColombia en Londres y visitaba empresas y tratar de convencer al presidente, a la junta directiva de una empresa en Europa que uno no es un país de locos, pues no es tan fácil. entonces siempre no, es que en, en realidad Asia sí está, sí, el problema de la, el problema Asia de la... Comercial, sí. por ejemplo Yo este sí, momento, y... soy muy crítico de la cancillería porque pienso que ninguno de los embajadores que está en este momento fuera del país está haciendo diplomacia comercial. Si hubieran hecho diplomacia comercial, eh, los embajadores en Europa, las vacunas las hubiéramos comprado como hizo Chile en octubre y no en enero. Eh, no, cosas de esa naturaleza, pero pues no quiero en este momento generar unos debates de esa naturaleza. Pero tu pregunta es muy válida. Somos un país complejo. ¿Cómo equilibramos? ¿Cómo equilibramos esas fuerzas, un fuerzas? Esas fuerzas no se van a equilibrar nunca. Porque uh -huh. Colombia es un país peculiar que hay que entenderlo bajo las fuerzas de la complejidad y del caos. Pero obviamente con la mayor objetividad posible, que es más o menos lo que les estoy tratando de mostrar. Y las herramientas existen. Pero tú tienes razón, a veces eh, es frustrante, pero no, los negocios se están haciendo. Los chinos claro. están construyendo el metro. Los chilenos en los últimos 10 años pasaron de vender no solamente eh, manzanas hasta tener falabelas y bancos y servicios financieros. Es la verdad. Eh, por supuesto, los americanos están llegando aquí a Colombia. En fin, eh, se puede hacer. Pero hay que ¿Sí? incluir todas las variables asociadas a los negocios todos los elementos de la dimensión internacional y ponerlos ¿Y en su, su contexto, claro. Y el sector y, es fundamental. Los, los sectores, ¿Sí? sector le papel, apunta? Los, los gremios, todo. Ok. Tienes vale. razón. Ese era el que tenía. Pero, <risas> obviamente que esta es una semana para sentirse uno un poquito pesimista. Eh, bueno, sí. Pero tenemos que creer en Colombia. Yo por lo menos soy optimista, aunque pues... Lamento lo que está pasando terriblemente. Pues, yo he trabajado prácticamente 50 años de mi vida a ver el país cada vez mejor. Yo soy hijo de la, de la guerra en Colombia. La guerra... Pero es que, que estamos se, cada vez peor. Sí, ahí. <risa> yo creo que estamos es de reversa nosotros, los colombianos. Cada vez vamos para atrás. No veo ¿Qué? ese progreso, no lo visualizo. <risa> Ay, no, no Monique. Okay. Eh, estoy tomando un té, pero cuando termine voy a tomarme entonces un whisky en tu honor. Por favor, un whisky necesitamos para este trago amargo. Gracias. <risa> estás de primera. ¿Quieres decir algo, Emiro? Los fabianes. Jenny. Hey, Dime quién eres. Buenas noches, profesor. Eh, le habla Rafael Barros Rafael. de Valledupar. Tengo algún inconveniente cámara. con la cámara. Pero bueno, eh, un gusto saludarlo a usted y por todo lo que hemos aprendido de usted y seguramente lo que fue. Eh, profesor, quería hacerle una pequeña, eh, bueno, comentarle a lo que nos pasó en el día ayer a, con la, el trabajo para enviar. Tuvimos algún inconveniente a través de la plataforma y estuvimos casi hasta las 12 de la noche. Sin embargo, nos fue imposible enviar la actividad, pero lo hicimos a través del correo institucional y le explicamos allí eh, lo sucedido. pues Todo esto es para que por favor lo tengan en cuenta en, en el momento de hacer la evaluación correspondiente. Bueno, listo. Te agradezco, Rafael. Sí, eh, Catalina y Iga Fernando son mis compañeros. Ok. ¿Algún Gracias. comentario que no sea del de tema de tarea? Naydi. Eh, es profesor, silenciados. Profesor, buenas noches. Yo les dije que les iba a dar food for the brain. Pero esa de golpes cuesta trabajo digerirla. Miguel Ángel. Eh, profesor, no, eh, eh, muy interesante la, la, digamos, la forma en cómo abordó la temática. La verdad, eh, yo he estado como muy pendiente de todo ese tema de las protestas y de las marchas. Y pues yo quería como eh, desde su posición y desde su experiencia eh, que nos manifestara una, una opinión más, como más profunda de, de su apreciación en referencia al problema. O sea, pues, pues, como académico te acabo de plantear lo que yo tengo en mi cabeza de lo que estoy viendo, eh, con dolor, porque obviamente veo que ahí las fuerzas de la gobernabilidad están desastrosas, veo que las fuerzas de la, de la inversión pueden causarnos problemas, identifico el problema de la corrupción, el comercio ilícito, el contrabando, etcétera el narcotráfico, eh, pero, pero te lo acabo de decir. Pienso que hay una... Creo que hay, que hay mucho por hacer. Eh, y nosotros somos la fuerza del cambio. Ustedes más que yo, por supuesto. Y ahí arriba están. Productividad, eh, profesor, eh. competitividad, talento humano, innovación y desarrollo tecnológico, infraestructura. Eh, Mónica está trabajando en el mundo de la infraestructura. Para ella la innovación juega un papel en el mundo... Eh, eh, de, la, de la infraestructura seguramente para ti ¿en qué área estás? Eh, profesor yo soy, fui, soy contratista en temas de proyectos públicos de la alcaldía de Aracataca ah, fíjate tú importantísimo estás en el concepto en, en el centro del, de la gráfica que es exactamente el desarrollo regional así es eh, profesor de, de hecho, de hecho eh, también quería preguntarle desde su experiencia eh, ¿Usted estima que este gobierno va a poder eh, de alguna forma avanzar en esa agenda de reformas importantes que, que hacen falta en el país, como la reforma a la salud, la reforma pensional, la reforma a la justicia? ¿O cree que esta circunstancia del, del, del paro y eso finalmente termina incidiendo en que de aquí, a, en a, de aquí hasta el final de, de, del gobierno presidencial pues se va a mantener inerte? Quería como que nos, nos manifestara un poquito su opinión en eso. Me estás metiendo en política y pues eh, por aquí en este momento están todos los cacerolazos en, en los lados de mi casa. Entonces, pues yo te respondo que eso es un problema en el cual tenemos que participar todos en los diferentes competencias y niveles que tenemos. Porque para el país hay que apostarlo. Eh, pues obviamente muchos creíamos que si le va bien al presidente le va bien al país. Yo sigo creyendo en eso, cada vez pierdo más esa confianza, pero eh, como te digo, pero esto es una circunstancia personal, soy amigo personal del nuevo ministro de Hacienda, eh, y creo en él, y creo que va a poder de alguna manera eh, generar, como se dice ahora, pues ese consenso que el país está buscando para poder tomar Medidas urgentes, eh, eh, por lo menos pensando en la pobreza, en el hambre y en la desigualdad, para empezar. Así no hagamos puentes. Vale, profesor, muchas gracias. Ok. Eh, ¿Quién más quiere hacer un comentario? profe, profe eh, Habla Después Le doy la palabra a Jenny. Eh, estoy entiendo. estoy en una, en una situación un poco, un poco compleja y, y, y triste a la vez porque pues en muchas partes del país no se ha manifestado el mismo el, la misma problemática que se está dando en el Valle del Cauca. Eh, Cali está sitiada prácticamente no hay alimentos, no hay gasolina, no hay absolutamente eh, ningún, ninguna, ni, en el momento no se avisora ninguna solución pronta, eh, pues en Palmira, donde yo vivo, está igual, eh, pues menos, menos problema en el tema de violencia, sí, pero pues sí hubo unos acontecimientos muy difíciles, Tampoco tenemos acceso a, a gasolina, aparte está costosa, la poca que hay. Tampoco hay alimentos. Entonces, el panorama sí es muy oscuro eh, por el sur occidente del país. Por supuesto. Eh, soy del departamento de Nariño, profe. He estado, en, he estado en Nariño. En Nariño han sido unas protestas supremamente fuertes en tiempos pasados pero jamás creí que, que, que en el Valle del Cauca se iba a desarrollar una, una manifestación tan grande y tan compleja como se está viviendo en el momento. Um, prácticamente es un departamento estratégico para, para hacer este tipo de protestas. Eh, como dijo usted, no quiero entrar de pronto en, en opiniones políticas, pero, claro. pero sí se debe todo esto a ese, a esa, a ese gran movimiento que, que nos acontece. Muy Pienso yo a mi manera de ver que he, que he visto paros y he estado en ellos, incluso en negociaciones, porque pertenecí en Nariño al sector panelero. Eh, se hizo una manifestación muy grande, tuve que ir a paro obligada, eh, yo era la presidenta del comité departamental de paneleros en su momento y me tocó afrontar esa situación a la brava porque pues era una líder en, en, ese, en ese periodo claro pero, no, no, no. pero todas las fuerzas eh, de la población eh, productivas porque Nariño es eminentemente agropecuario y lo que usted decía pues tiene mucha razón en el tema de, en el tema de agronegocios en el tema de de la, del, del, del desarrollo de la política agrícola Yo y que política el agrícola, campo le reclama a las ciudades que durante la pandemia el campo tuvo abastecido a las ciudades y si miramos profe, en el paro de 2015 lo que se logró sacar de los procesos eh, de, de las manifestaciones y de los paros fueron unos compes muy muy nutridos, una cantidad de dinero impresionante que entendí lo que era un paro, y después de eso, cuando me dicen paro, me sabe a, a tinto, a tinto, pero, pero de bien trasnochado. Entonces, miré cómo era ese proceso, no comparto esas cosas, realmente, realmente es un. He, me he movido mucho en el tema político, fui concejal, líder política, líder social trabajo sí. en el sector público no yo, mira, yo te entiendo, conoce eh, todo entiendo el mundo. esa realidad pero uh -huh. aquí tenemos un digamos un problema y una ventaja uh -huh. y es que nosotros aquí estamos en el mundo académico indudablemente a los académicos yo, no, yo ya no yo no me puedo considerar 100% académico yo soy un practitioner o sea también he participado en las realidades del país y a la academia obviamente se le acusa de, de estar a veces en sus torres de marfil eh, elucubrando y haciendo tesis y teorías ahí sin darse cuenta de estas realidades. Estas maestrías no tienen eso, porque precisamente tienen la, la idea del conocimiento aplicado. Y entonces aquí lo que tenemos es que afinar y, y por eso utilicé ese término muy importante al comienzo del curso y lo utilizo ahora gracias a tu comentario al final. Ustedes vinieron aquí a afilar el cuchillo, no más. Ahora, ¿dónde vayan ustedes a utilizar ese cuchillo? Es lo importante, porque precisamente ahí es cuando ustedes desarrollan la idea del sharpness, del afilamiento, de ese conocimiento en función de realidades como la que... Pues, yo, yo no sé si ustedes alcanzan a escuchar aquí desde, mi, desde la ventana de mi casa los cacerolazos. Sí, Pero, sí. Señor, eh, Pues obviamente eso me tiene sumamente angustiado, desde el punto de vista de, de estar discutiendo con ustedes estas realidades. Por eso hay que ser optimista, porque detrás de cada puesto que ustedes están ocupando en esta por lo menos yo diría en este salón de clase y ustedes cómodos sentados en sus sillas hay 20, 30, 40 colombianos que quisieran estar sentados ahí no pueden Entonces, Ay, quisiera, Profe, bueno. quisiera adicionar algo así, acerca de los compes, todos los compes que se logran en los paros y, lo, y, y las huelgas que se hacen y las protestas conllevan netamente a luego una negociación y cuánto hay para cada sector, ese es el fin de todo. Pero lo peor y lo más triste de todo es cuando los compes llegan a la comunidad y cuando ya son contratados se desvanecen, ese es el error. Y, y pues en Nariño el sector indígena fue el más favorecido en su momento y yo pienso que el sector indígena en este momento en el Valle del Cauca está aprovechando también su, su momento para para aliarse a esta situación, porque pues ellos son fuertes en, en cuanto a, en cuanto bueno, a pues, aguantar. Somos, en somos cuanto un a aguantar. país también con nuestras complejidades, y por eso no solamente los problemas de equidad, sino de inclusión uh -huh. juegan un papel eh, fundamental en todo esto que estamos hablando. Todas las políticas de innovación social que ustedes van a tener que desarrollar en el territorio van a pasar... Por la diversidad de lo que somos los colombianos y de la inclusión como factores del desarrollo. Eh, y eso, este debate nos lo permite la academia. Pero muchachos, ustedes están afilando el cuchillo, pero pausarlo, no aquí descrestándome a mí en eh, ensayos muy bien redactados, donde yo les pongo 25, eh, sino en... Eh, Toma de decisiones estratégicas claras en función de la transformación y el cambio. Y para responderle a Mónica, también es eh, en este, en este, en este país es con todas estas eh, situaciones y, y, y cantidad de, de, de cosas buenas y malas es capotear prácticamente en este, en este mar de en este mar de situaciones. Pienso yo que eh, en el momento no, no se mira nada, nada nada nada al final del camino, no hay ni la luz. Nosotros desde acá no lo miramos como, como en el momento nada, porque realmente eh, la, es muy compleja la situación. y ¿Hay algún optimista en el, en el salón? <risa> no, pues claro, el que no esté viviendo la situación de pronto muchos, profe. <risa> ¿Hay algún optimista? Deji, por favor. 80. Yo sí soy optimista. Creo que hemos vivido un país de 52 años de violencia eh, con las características particulares que tiene nuestra nación, porque somos un país multipluralista, eh, multietnico, eh, tenemos de diferentes clases sociales, eh, multiet multietnico, y claro por sí. lo menos en el campo de la salud yo veo un, un gran... Bueno, alguien habló acerca de la reforma de salud que pues eh, sería un durísimo golpe porque la ley siempre nos trajo cosas muy duras al sector salud y si claro. seguimos con transformaciones en la salud que no sean beneficiosas para la población va a ser un completo caos el sistema de salud. Eh, pero con todo esto yo veo en la globalización realmente cosas muy significativas. Por ejemplo, la telemedicina, con estas regiones tan distantes que tenemos nosotros, no, por ha sido supuesto. Un, un boom espectacular y ha sido una herramienta principal para poder tratar a las poblaciones que están más alejadas, a las poblaciones que no tienen la forma de acceso cercano a, a tener un médico a la mano. Entonces creo que eso ha sido maravilloso que hayamos podido tener ese, ese avance. No, los ejemplos positivos son muy grandes. El, eh, y, igualmente, Colombia otro los... tiene muchos capitales intangibles para sacar, Correcto. para avanzar. En este momento no solamente avanzar, sino hacer el, el salto. Eh, sí. Es que. Hacia... Yo... Dime. Eh, he tenido darle la oportunidad de palabra a José Alfonso y a Nancy. He tenido la oportunidad de poder viajar a otros lados y he visto cómo el avance eh, tecnológico en el campo de la salud de nosotros ha sido abismal en comparación a otros países. No nos podemos comparar con Chile porque Chile tiene muy buenos, pero... Eh, en comparación a Argentina, en comparación a Salvador, en comparación a, um, eh, a, bueno, somos muy similares con Perú, pero veo que tenemos muchísima capacidad, el, el hecho de que la tecnología haya podido llegar acá, nos ha permitido impulsarnos mucho, pues en el campo que yo trabajo, que es en el campo de la salud, indudablemente es una herramienta valiosísima para poner claro. al servicio de la comunidad. Entonces, claro. yo soy optimista frente a esto y, y frente a. Ustedes a son todo los responsables de incorporar este conocimiento en función de esa transformación. O José Alfonso, ibas a decir algo. Sí, señor profesor, pues digamos que todo lo que está viviendo el país, como se lo estaba comentando, tiene que ver, eh, verse el lado bueno de que se están evidenciando muchas cosas que están mal y que en ese momento hay organizaciones extranjeras que están muy pendientes de, de Colombia, pero eso afortunadamente nos estamos mostrando por el lado malo, que no es tan malo en el sentido de que ya vamos a estar en el radar, por decirlo así, esas organizaciones, y que me ha hay muchas cosas buenas que se pueden lograr con esa salida o explotación al mundo moderno que estamos viviendo ahora. Ese es el único sí. lado bueno que yo le veo. Yo terminé ayer otro curso con los compañeros de ustedes que van más adelantados. El curso espero encontrarme con ustedes eh, tal vez a finales de año o a comienzos del próximo en un curso que se llama Fund Organismos de Fomento y Fundraising, que básicamente eh, una parte fundamental está asociada a la cooperación internacional al desarrollo. Y Colombia pues es un país de desarrollo medio. Ustedes lo pudieron evidenciar en esta tarea. Que, que tiene dificultades en el, desde el punto de vista de la desigualdad eh, para poder tener más recursos de cooperación, no, eh, eh, recursos no reembolsables, por supuesto, para seguir avanzando en la solución de los problemas sociales que el país tiene y donde existen países ricos, parte de esta tarea que estábamos discutiendo, dispuestos a través de sus organismos de desarrollo pues, llame, eh, eh, para participar de estos procesos. Eh, pero muy interesantes los comentarios de todos ustedes, muchachos. ¿Quién falta? Nancy, ¿qué querías decir? Eh, que estoy de acuerdo con Heidi, enfocándonos un poquito hacia la proactividad y al positivismo, porque estamos aquí para construir, ¿no? No, si, si, si no creemos, ahí sí, como dice, apague y, y vámonos. Entonces, estoy pues, de acuerdo con Heidi en el sector mío, que es el educativo hoy en día. Pues yo empecé siendo comunicadora en Hacienda, después fui funcionaria pública eh, en la registraduría y también estuve en el SENA. Y, de, y finalmente he sido docente y veo mucho futuro en la virtualidad. Ahorita que enfocar el tema, Heidi... Entonces, todo el manejo de las TICs, todo lo de las eh, tecnologías eh, que tenemos ahorita de punta a nivel de, de, los, eh, de, los, eh, de la innovación, el desarrollo, enfocados a las TICs, al manejo de las TICs, eh, nos van a permitir acercarnos no solo a las regiones, sino a nivel también mundial, exportar servicios también en el tema educativo. Oh, es que ese, por eso todas esas variables se las he comentado. Y todos esos elementos, ustedes los van a recibir a lo largo de la maestría, pero con ese propósito. Por eso los profesores hemos insistido, como seguimos insistiendo, y pues voy a terminar ahí, me encantaría seguir con ustedes toda la noche, pero voy a salir con mis cacerolas aquí al Palacio de Unarín, que me queda tan cerca. Eh, eh, a que ustedes... Eh, avancen en, en ese eh, eh, esfuerzo personal de subirse al plano del pensamiento complejo para poder involucrar estos elementos tan fundamentales asociados a la innovación en la transformación, en la productividad, entendiendo todas estas complejidades y variables. La preocupación de Mónica en encontrar el equilibrio pues es válida, pero indudablemente este es un país complejo que requiere de un análisis mucho más juicioso de muchísimas variables, y eso es la complejidad, la complejidad no es dificultad que están asociadas al propósito académico-científico que ustedes se han propuesto. Entonces, muchachos, yo termino ahí, les iba a dejar en las diapositivas que les dije, les quería mostrar también el, el caso del salmón chileno en función del desarrollo endógeno de las regiones y de buscar esos capitales intangibles, pero yo creo que las diapositivas son lo suficientemente claras y les voy a enviar un documentico sobre los capitales intangibles, que sería el, el último tema que ya lo he mencionado varias veces y que no he tenido pues lo he mencionado, pero no, no hemos tenido oportunidad de desarrollarlo. Eh, les dejo parte de la realidad que estoy viviendo yo esta noche, obviamente con el parte de optimismo de, de su profesor, y espero que eh, las tareas sean lo suficientemente buenas. Les voy a hacer los comentarios en estos dos días, porque de aquí al 7... Eh, tengo que entregarle las notas. Yo ya, a los que me han escrito, les he hecho las correcciones y he subido las notas, pero por favor, si de aquí al 7 hay algunas dificultades, háganmelo saber, porque una vez que yo pase las notas, cambiarlas, eh, es más difícil. Eh, ustedes a mí solamente me tienen que enviar una botellita de whisky, yo cambio las notas en un minuto, pero ya. Eh. Qué guis, pero sé que tú. estuvo Por favor, la marca. Pero ya cambiamos la las manos. Marta, Marta, la Están abierta. O sea, no, no le van a llegar. A hay que paro, decir no algo la para, para emocionar los muchachos. Pero les deseo muchos éxitos. Esto es una, una razón más para seguir trabajando con la transformación del país con optimismo y con esfuerzo. Eh, sí. Y estoy seguro que nos vamos a ver otra vez muy pronto. Les mando un abrazo muy especial. Gracias, Muchas gracias por todo. Muchas gracias gracias. Gracias. Gracias, gracias. gracias por la Bye, bye. Hasta luego, profe. Sí, Muchas gracias. Gracias, profe, gracias. Gracias. Un abrazo, Nancy. Gracias, gracias. Gracias, profesor. Gracias a ustedes. Bye, muchas profe, muchas gracias. gracias, gracias profesor. Hasta luego. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, profe. Descansen. Muchachos. Ahora sí, a comer food for the stomach. Feliz noche. Hasta luego. Feliz noche. Chao, no. Gracias, profesor. Feliz noche. Chao, Deli. Que estés bien, Jenny. Mil gracias. Marcos, Diana. Hola, profe, gracias. Hola, profesor. Un abrazo, noche. Jamer. Cuídate. Igualmente, profe. Saludos. Bien, todos bien, los planos, para, para la región, ¿no? Claro, claro, profe. No, quería hacer un aporte, pero mejor me, me, me contuve. <risa> bueno, ahí está la grabación. Cuídate. Listo, profe, bendiciones. Conmigo para ti. Buenas noches, profesor.